¿Es igual o no es igual? Depende en qué nos fijemos. Calculete y numerilla jugaron a iguales e iguales. Y Patia, el signo igual os enseñará. Y también el de la desigualdad. iguales iguales seguro que habéis jugado alguna vez a ese juego se ponen una ficha boca abajo y se levantan dos si son iguales te las ganas y si son diferentes hay que darles la vuelta de nuevo y dejarlas donde estaban gana quien ha conseguido más parejas de fichas iguales hola numerilla qué haces estoy contando a los chicos y chicas que ayer estuve jugando con calculete a iguales, iguales, y nos lo pasamos muy bien. Me alegro mucho, numerilla. ¿Y cómo se juega? ¿No sabes? ¡Es facilísimo! Mira, ponemos todas las fichas boca abajo, las revolvemos y ahora le daremos la vuelta de dos en dos. ¡Vamos a jugar! Empieza y yo te veo. Ahora yo levanto estas dos. ¡Y mira qué suerte he tenido! ¡Que las dos son verdes, iguales! ¡Qué interesante! ¿Y tú sabes cómo escribimos en matemáticas que dos cosas o dos números son iguales? ¡Claro! ¡Con dos rayitas, una debajo de la otra! ¡Me lo dijiste un día! Pues tengo una idea Cuando salgan dos fichas iguales, ¿eh? les pondremos el signo igual entre ellas Como en estas que acabas de levantar, ¿ves? Así podemos escribir que la ficha verde es igual que la otra ficha verde ¡Y te las has ganado! ¿Ahora me toca a mí? No, Patia! me toca otra vez. Sigo jugando hasta que no me salgan iguales y pierda. ¡Vaya, qué mala suerte! ¡No son iguales! Una es azul y la otra roja. Las vuelvo a su sitio. Ahora no tenemos que poner el signo igual. Bueno, pero podemos poner el signo de la desigualdad. ¿Qué es este? Con una línea inclinada que atraviesa el signo igual de arriba abajo de esta manera. Indica que lo que hay a un lado y a otro no son cosas iguales, sino desiguales, como las fichas azul y roja, que no tienen el mismo color. Vale, pues cuando salgan dos fichas iguales, ponemos el signo igual, y cuando no sean iguales, les pondremos el signo desigual. ¡Exacto! Bueno, ahora sí me toca. Levanto estas dos. Y son rojas, iguales. ¡Me las gano! ¡Bien! ¡Pues sigue! A ver qué sale ahora. A ver, levanto esta y esta. ¡Bien! Otra vez iguales. Ahora son amarillas. ¡Vale! ¡Pues sigue! No sé cuándo me va a tocar a mí. ¡Me aburro! Pues esta vez no acerté. Estas no son iguales. Una es blanca y otra es azul. Las coloco en su sitio. ¡Bien! ¡Ya me toca otra vez! A ver si esta vez acierto. ¡Iguales! ¡Las dos fichas son blancas! Aquí están las dos fichas para mí. ¡Vuelvo a levantar! Y ahora salen dos de color naranja. ¡Otra vez iguales! Ya solo me quedan estas, que son las dos azules. ¡Iguales! ¡Iguales! ¡Y gané todas estas fichas! ¡Muy bien, numerilla! ¡Me encanta este juego! ¡Me lo he pasado genial! Ahora yo he preparado otro juego para ti. Es un juego para que me digas cuándo pondrías el signo igual o el signo de desigualdad. ¡Vale, Patia! ¡Vamos, chicas y chicos! ¡Jugad conmigo! Mira, aquí tienes estas dos velitas de cumpleaños. ¿Son iguales o no son iguales? ¡Sí, claro! ¡Son como las del cumpleaños de Calculete! ¡Dos velas verdes! Pues aquí las tenemos, con el signo igual. ¿Y estas son o no son iguales? Pues sí, pero no. ¿Qué quiere decir que sí, pero no? A ver, piensa en que son iguales y en que no lo son. Pues las dos velas son iguales de grandes. Y las dos tienen lunares blancos. Pero una es verde y la otra es violeta. Así es que son iguales en la forma son iguales en el tamaño son iguales en la decoración de lunares pero no son iguales en el color en el color son desiguales muy bien numerilla veo que sabes mirar y además ver las cualidades iguales y las diferentes y qué me dices ahora de estos dos montoncitos de velas son iguales o no fíjate bien pues las velas son ¡Exactamente iguales todas! Son de los mismos colores y de las mismas formas. Pero los dos montones no son iguales de grandes porque en uno hay una vela por si cumples un año y en el otro hay tres velas para quienes cumplan tres años. ¡Exacto, numerilla! ¿Y ahora qué me dices? Estas no son iguales en el color pero sí son iguales en la forma y en el adorno de los lunares. Y además, los dos montoncitos tienen la misma cantidad. A la izquierda hay cuatro velas rosas y a la derecha hay cuatro velas azules. Así es que son iguales en el número. ¡Fenomenal, numerilla, Me encanta que seas tan observadora. Y por lo que sé, casi todos los niños y niñas que han visto el vídeo han acertado también como tú. Pero si alguien ha fallado alguna pregunta, puede volverlo a ver y todo todito lo acertará esta vez. ¡Hasta luego, numerilla, chicas y chicos! ¡Hasta luego, Ipatia, Queridas amiguitas y amiguitos, hoy hemos aprendido que las cosas tienen aspectos iguales y aspectos que no son iguales. También hemos aprendido el signo igual y el de desigualdad. Y si os ha gustado, en el próximo vídeo nos volveremos a ver. Estudiar mucho, jugad más, cuidaros y hasta pronto.